<risa> Estos mensos creen que van a tener carnaval. Este pueblo me quitó la felicidad. Ahora yo se las quitaré a ellos. Y nada me podrá detener. ¡Empieza la diversión ahora!